Hace unos días un comerciante que también es arrendatario de un local comercial me hizo una consulta y me dijo Leonardo que yo qué puedo hacer porque yo necesito entregar rápidamente el inmueble en donde estoy porque pues no he recibido nada tengo el local cerrado y adicionalmente pues yo no quiero perjudicarme más me toca que entregar el inmueble ya mismo yo le respondí al arrendatario que la única alternativa que tenía en este momento era esperar a que se levantaran las medidas de restricción a la movilidad para que la inmobiliaria le recibiera y adicionalmente tenía que pagar la cláusula penal. En ese video me respondieron algunas personas en la cajita de comentarios como es acostumbrado y uno de ellos me dice que todas las cláusulas penales están desactivadas en esta pandemia y en mayúscula dice que no pueden generarse cláusulas penales mientras dure el estado de emergencia. Al respecto, quiero aclarar algo. Las penalidades para el día de hoy, que hoy es 16, hoy es 15 de mayo, las penalidades que están prohibido cobrar para este momento son las relacionadas con el no pago de la renta y está contemplado en el decreto 579 del 2020 de abril, que es el decreto que todo el mundo pues, ya conoce, en artículo tercero, estipulaciones especiales respecto del pago de los cánones de arrendamiento. En este artículo es en el que está señalada la exoneración para el arrendatario de cobro de intereses o de penalidades cuando haya incumplimiento en el pago de la renta, pero no habla de otro tipo de incumplimiento y hay que tener algo claro. En los contratos de arrendamiento, el pago de la renta no es el único incumplimiento. Hay muchísimos más incumplimientos, como por ejemplo cuando un arrendatario le subarrienda a otro sin permiso del, del propietario, del arrendador, o como cuando le da una destinación diferente, eh, cuando están tumbando las paredes sin permiso. Esos son causales de, de, de, de incumplimiento del contrato y por lo tanto también amerita una cláusula penal. Esas cláusulas penales no fueron levantadas. La terminación unilateral anticipada genera el pago de la penalidad. Por lo regular lo, lo han pactado o por lo que más se usa son más o menos unos tres meses de penalidad. Entonces hay que pagarlo. Sin embargo, para este momento ya hay comentarios por parte de, del gobierno que Fenalco se ha acercado al gobierno para decirles: Oiga, yo nosotros necesitamos que bajen las penalidades porque están muy altas. Y se está considerando entonces. La posibilidad que el gobierno a través de un decreto diga, oiga propietario, me le rebaja la penalidad. Pues eso es lo que he entendido hasta el momento. Obviamente le, le, le, el gobierno le dice, si usted no pudo negociar con el inquilino, entonces tiene que rebajar la penalidad. Aquí hay algo que quiero que reflexionemos, porque nos está causando mucho daño. Si, la, si el condicionamiento para rebajar la penalidad es a que exista un acuerdo... Pues sencillamente el arrendatario no está obligado a aceptar ningún acuerdo o cualquier rebaja que le haga el propietario. Los, hay propietarios que rebajan inclusive hasta el 50% y el inquilino dice, no, yo no estoy de acuerdo, por lo tanto, fracasado el, el acuerdo y por lo tanto tiene que bajarme la penalidad. Y entonces la reflexión va a este sentido. ¿Quién, quién está pidiéndole al gobierno que rebaje la penalidad? Fenalco, que es la acremiación de los comerciantes. Y entonces yo dije, oiga... Fenalco. Fenalco, que es el que tiene que ayudar a los comerciantes, está pidiéndole al, al gobierno que rebaje las penalidades para que el inquilino se vaya y por lo tanto acabe su comercio y el inquilino comerciante entonces se friegue. Y yo también me puse a revisar que seguramente los más cacaos de Fenalco tienen una cantidad de inmuebles alquilados y eso sí les va a dar un golpe y quieren, lo que, quieren hacerla más fácil, salirse. ¿Pero qué pasa con los cacaos de Fenalco? Pues sencillamente ellos sacaban una empresa y no se les acaba la plata. Al cabo de dos meses, o al cabo de, de un año, van a volver a colocar otras empresas porque tienen mucho capital. Pero lograron su cometido que era decirle a todo el mundo, eh, eh, gobierno, dígale a los propietarios que tienen que o no cobrar la penalidad o rebajarle la penalidad. Y el inquilino comerciante se quedó sin su comercio se quedó y difícilmente podrá hacer lo mismo que están haciendo o lo que van a hacer los cacaos de fenalco que es volver a iniciar otro emprendimiento la mayoría de los arrendatarios que en estos momentos están desesperados son los comerciantes y es mm, va, lógico es lógico no no requiere uno mayor esfuerzo mental para darse cuenta que son los que están siendo más golpeados y yo por eso quiero contarle lo siguiente señor comerciante pequeño, independiente. Hemos pasado muchas crisis de forma eh, individual. Hay veces que se nos muere un familiar, un divorcio, eh, de pronto la persona que nos ayudaba eh, nos retiró el, el, el, el, la ayuda. En fin, muchas cosas. Esta es una crisis como esas. Es una, una crisis que hay que superar. Pero hay una gran ventaja y es que esta crisis es generalizada y por lo que es generaliza, generalizada es de mayor comprensión. Yo quiero que los comerciantes no terminen los contratos de arrendamiento, pero quiero que los propietarios entiendan que necesitamos ayudar a los arrendatarios a que pasen el, el, el momento más difícil. Y por eso necesitamos que muchos propietarios sean los que se concienticen que si se acaban los comercios vamos a ser perjudicados absolutamente todos. El comerciante inquilino es una ficha valiosa del, de, del país. Por eso no creo que... Esa ayuda de FENALCO diciéndole, deje de pagar la renta, deje de pagar, de, deje pague poquita la penalidad para que se pueda ir, yo creo que no es una ayuda. Yo creo que sencillamente ellos se están salvando, ellos sí tienen un interés. Y los comerciantes pequeños, señor inquilino, nosotros tenemos algo. Si nosotros entregamos el inmueble, muchos no vamos a poder salir adelante nuevamente y va, vamos a en un futuro a darnos cuenta que cometimos un error entregando el inmueble. ¿Por qué? Porque era mucho mejor haber hablado con el propietario y decirle, necesito que me baje, necesito que me ayude. Porque si usted, yo me le voy del inmueble, usted también se va a caer con el inmueble parqueado. Por lo tanto, necesito que me ayude porque yo doy empleo. Es que el comerciante da empleo. El comerciante es una persona que tenemos que proteger y no es permitiendo o haciéndole fácil el camino terminando los contratos de arrendamiento para que acabe en su comercio. No, es entregándole recursos, a través de los bancos. Las aseguradoras son otras que de pronto han sacado mucho el bulto y cosa que voy a hablar sobre ello en un video de YouTube. Yo creo que al, al arrendatario comerciante hay que financiarlo. Hay que financiarlo a largo plazo, con bajas tasas de interés. El gobierno tiene que buscar que los arrendatarios comerciantes permanezcan porque si el, el inquilino comerciante se va a la casa va a quedar desempleado. Y va a buscar trabajo. ¿Y en dónde va a encontrar trabajo? No va a haber lugar para encontrar trabajo. El desespero lo va a llevar a qué? A que nuevamente busquemos un emprendimiento. Pero ¿cómo vamos a emprender si no tenemos plata en ese momento? Y adicionalmente tenemos la deuda al emprendimiento que dejamos tirado. ¿Por qué? Por miedo. Porque estamos pensando con el estómago. Creo que tenemos que pensar a largo plazo, señor inquilino comerciante. Yo me comprometo a tratar de decirle a todos los propietarios que tenemos la obligación... De ayudarlos, ayudar a todos los inquilinos comerciantes, pero no entreguen los inmuebles. Fenalco le está dando una salida fácil a usted, pero es porque ellos tienen mucho que perder. Sencillamente entregan los inmuebles, los de Fenalco, e inmediatamente se acabe la pandemia, van a empezar a utilizar nuevamente su, su, su poder económico para crear nuevos emprendimientos, porque ellos sí tienen plata de sobra, pero el arrendatario que no tiene plata de sobra. Que vive al día, como somos la mayoría, después emprender va a ser mucho más difícil. No va a haber empleo. Y hay que apoyar a todo el mundo. No dejen de comprarle a las personas que están vendiendo cositas. Porque la economía se mueve es si todos aportamos un poquito. Yo puedo hacer mi almuerzo desde la casa. Gracias a Dios. Pero hay que comprarle también al, al comerciante, al del restaurante. Hay que empezar a movilizarnos. Nuevamente les digo, mi compromiso es decirle a los propietarios que tienen que mosquearse, que esto, esto, el problema es nos golpeó a todos. Todos estamos aporreados, pero el arrendatario comerciante hay que protegerlo. Señores gobiernos, señor gobierno, obligue a los bancos a que entreguen líneas de crédito reales, a que por favor financien las obligaciones. De las aseguradoras, como ya les dije, voy a hacer un video, porque las aseguradoras simplemente están diciendo, ellos no tienen cómo pagar, señor inquilino, Señor propietario, señora inmobiliaria, que son las grandes sacrificadas aquí las inmobiliarias, por lo tanto, déjelo ir y yo no metí la mano al bolsillo. Si la aseguradora llega a pagar por el inquilino, que le financia el inquilino, que se toque que financie el inquilino. Pero eso sí, no, no creo que sea mmm, válido que un propietario simplemente quiera que no salir ileso. Aquí no hay ninguno que salga ileso de esta situación. Y todos tenemos que aportar. La salida es continuar. Acuérdense en todos esos libros empresarios que ustedes han leído, que han dicho que las crisis son unas oportunidades, pues aquí tenemos la oportunidad de encontrar una oportunidad. Sigan adelante, señores inquilinos. Yo me sigo comprometiendo buscando que los propietarios les rebajen un poquito la renta. Nos vemos en mi canal de Derecho Inmobiliario en YouTube. Y chao.